Bueno, vamos a empezar por eso. ¿Quién es, qué, ¿Quiénes somos? Qué vale, ¿empezamos ya? Sí, sí, sí. Bueno. Hay 27 ya gente, así que poco a poco. Solo. Vale, venga, va. Pues nada, chicos, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestro interés y por conectaros y, y por interesaros por este webinar. Ella es Carlota, mi compañera. Carlota Durán, yo soy Laura, somos lisernos de YouTube Project y somos básicamente, eh, pues cuando os a la web y nos contactáis, pues eh, las personas que os respondemos y os somos como el primer contacto que tenéis entre Australia y, y bueno, pues y el viaje, el viaje ¿no? toda que... la preparación y todo lo que, bueno, pues, os vamos a intentar ayudar. Si podemos en resolver todas las dudas que podáis tener de preparación y después cuando lleguéis, obviamente, pues eh, todo este proceso. Eh, Laura, ¿ha vivido cuántos Eso años? Eso te iba a, comentar, años? Es, iba a comentar que nosotras también en su día fuimos estudiantes, entonces este proceso lo, lo estamos haciendo ahora como listener, pero lo, lo hicimos en su día un par de veces o tres como estudiantes. Entonces, tres, ¿sí? eh, lo que os decíamos, yo por ejemplo ahora vivo en España, tengo aquí mi residencia, pero trabajo online, viajo mucho. y vi en Australia en unos meses sí, voy a Australia y, y bueno, viví en Australia tres años concretamente en Byron Bay y, aquí Cazlota... y yo pues igual, viví en Byron Bay después en Sydney, ahora estoy aquí por, por España durante unos meses para ver a familia y tal, pero bueno, me vuelvo a Australia en unas semanas y bueno y eso, os vamos a contar un poco pues de todas estas experiencias que hemos tenido nosotras también ¿no? y un poco como, como estamos viendo la situación, entonces YouTube Project, ¿qué es YouTube Project? Vale, ¿Qué? nosotros somos, eh, bueno, somos como, o sea, ayudamos a organizar todo el proceso, ¿vale? Desde el primer momento en el que nos contactáis, que estáis indecisos en cuanto a la ciudad, qué estudiar, qué es lo mejor para vosotros, qué plan de estudios escoger, eh, qué escuela contratar en referencia a los precios, eh, ubicación, nivel de inglés que tenéis, todo, ¿vale? Entonces somos como vuestro apoyo al principio para ayudaros a hacer todo este proceso. Eh... Claro, porque obviamente uno puede poner en Google ir a ser Australia o tal y va a encontrar muchísima información y lo que queremos es que vosotros sentáis con, con nosotras y... Bueno, con todo el equipo, en poder preguntar cosas que a lo mejor pues no las ves tan sencillamente, tan fácilmente en Google o que no te queda claro y demás, y que podamos un poco su, pues, su, subrayar todos esos eh, datos importantes que queremos que sepáis porque os va a hacer falta, sobre todo resumir los puntos claro. claves ¿no? de, lo que, de lo que va a ser este proceso. Entonces, YouTube Project es como pues eso, un, un equipo que, que quiere ayudar a todos aquellos que queréis venir al extranjero, porque solamente también no trabajamos con Australia, sino con más destino, entonces eh, os acompañamos sí. gratuitamente. Eso, comentar que nosotros no cobramos nada al estudiante, sino al estudiante le cuesta exactamente lo mismo, hacerlo a través de YouTube Project con la escuela directamente. ¿Vale? entonces os, Nosotros ayudamos a elegir la escuela, hacemos todo el proceso, cuando ya tenemos el curso contratado, os pasamos con el departamento de visados, es gente que está 100% especializada en visados, solo hacen que visados, entonces... Eh, bueno, es muy importante este proceso porque si bien, eh, pues si tenemos un perfil correcto, que esto ya lo, lo evaluamos desde el minuto uno, eh, no, te, no debéis de tener riesgo, pero sí que es verdad que la aplicación se tiene que hacer muy bien hecha y muy completa para minimizar riesgos. Entonces, bueno, ahí tenemos al departamento de visados que os guían todo el proceso. Una vez aplicamos al visado, os lo pueden aprobar en un día, en una semana o en cuatro meses. Es por ello que siempre recomendamos aplicar con la mayor antelación posible. Vale, entonces, ¿cuándo? Y ahí vamos a hablar un poco, perdón, por el tema tiempo y situación actual con las escuelas y todo eso también al final. Pero sí, básicamente el proceso del que valado, que es como la mitad, ¿no? Que es, eh, voy a aplicar a mi visado, ¿qué necesito? Bueno, lo primero es necesitar que tienes una escuela, ¿no? Y que tienes un curso y debes un plan de estudios y demás en Australia, que para eso las listeners, los listeners, os ayudamos. Y luego, una vez que tenemos ya el visado solicitado y aprobado, es cuando os recomendamos comprar un vuelo y ya prepararos para esa, para esa aventura, ¿no? En el momento en el que tenéis un vuelo... Ahí viene la parte que a mí más me gusta, que es la parte del colaborador, que es un poco esa persona que está ya en destino y que es como un colega que tienes, que te vas de viaje, que se yo a cualquier sitio del mundo y que sabes que tienes un amigo que vive allí y te va a decir, oye, fulanito, pues haz esto, no hagas esto, vente a este sitio o a este sitio. Entonces el colaborador, obviamente, igual ese servicio es gratuito, os va a recibir, ¿vale? Y os va a ayudar a todo, a todo lo que necesitáis saber del destino antes, ¿vale? Antes de que aterricéis y una vez que aterricéis. O sea, antes de que aterricéis porque os va a decir, oye, pues... Eh, mírate todos estos hostes verdad porque obviamente eh, la búsqueda de alojamiento pues igual que en todas partes del mundo pues eh, necesitas digamos llegar y un poco adaptarte a lo que hay y ver lo que hay y decidir una vez que estés en destino porque muchas veces tenemos incluso me pasa hasta a mí ahora no me vuelvo a Australia y tengo que buscar una habitación me entra un poco la cosa de quiero tener algo ya y es como es mucho mejor llegar verlo con tus propios ojos conocer a las personas con las que vas a vivir ver la, las opciones que hay ¿no? y una vez que estás allí pues ya reservas tu, tu alojamiento. O bueno, nosotros tenemos también la posibilidad de que podáis reservar alojamiento en familias, ¿vale? En Australia o, por ejemplo, para gente eh, que también le gusta el rollo en residencias, pues hay residencias estudiantes. Todas esas opciones se pueden valorar antes también de que viajéis. Y, y bueno, y eso, una vez que ya tenéis el vuelo y demás, pues se trata de preparar vuestra llegada con el colaborador. Comentaros que como parte de los servicios de YouTube Project tenéis el Welcome Pack Plus y esto incluye el servicio del colaborador que es totalmente gratuito, Incluye la recogida en el aeropuerto, que os recogemos en el aeropuerto y os llevamos a, vuestro, a vuestra residencia, que tenemos sí. reservada en Australia, y la tarjeta SIM también la incluye. ¿vale? Entonces, esto es también totalmente gratuito para el estudiante. Es una forma de que vosotros os despreocupéis un poco en la recta final y saber que hay una persona que os va a responder todas esas dudas y sobre todo que tenéis ya pues, la llegada un poco organizada. Exacto. ¿Qué ¿Vale? más servicios? Bueno. Muy divertido también o muy guay la, la parte del colaborador en destino de hacer eventos, uh -huh. que luego una vez que estáis allí y siempre nos pasa eh, gente que dice o que viene con la idea de no, yo me quiero ir a Australia y no quiero saber nada de hispanohablantes o no quiero tener contacto con, con gente que hable mi mismo idioma y solamente quiero conocer australianos y tal puede pasar, pero una vez que estás allí pues te da un poco morriña no y tendrás que tomarte una cerveza o de irte a surfear o conocer gente de tu propia mierda claro, sobre, y... sobre todo porque el tema de contactos ayuda un montón, porque a lo mejor tú llegas allá y eres nuevo y no conoces a nadie pero si a lo mejor llegas un viernes y ese sábado hacemos una grabacuada de YouTube Project que hacemos un montón de eventos Exacto. pues claro, en ese mismo día a lo mejor te presentan a 30 personas y tú vas y dices oye, yo acabo de llegar, busco casa busco trabajo y tal, Exacto. y yo me acuerdo cuando vivíamos Byron, al final para encontrar trabajo, el tema eh, boca a boca era lo que mejor funcionaba. Oye, eh, en mi restaurante buscan un cocinero, pásame tu currículum, o buscan gente Oye, para trabajar en limpieza, bien. pásame tu currículum y te meto. Entonces el boca a boca funcionaba súper bien. En los grupos de WhatsApp también, ¿no? que cuando llegáis el primer día, obviamente sacáis la tarjeta, bueno, como hemos dicho, no hacéis la quedada con el colaborador, que el colaborador es ese colega que os digo, que, vaya, que, que, que os decimos que va a recibir... Eh, os va a ayudar a abrir la cuenta de banco, nombre de seguridad social, tarjeta médica, tarjeta SIM, etcétera, etcétera, que eh, luego os, os invitará, ¿no? os dará, digamos, acceso a este grupo en WhatsApp con, con más de 200 estudiantes que normalmente hay por todas las ciudades principales de, de Australia, ¿no? Significa que a lo mejor si estás en Brisbane, pues vas a tener un grupo de WhatsApp que es muy activo, yo lo digo porque soy un dos de ellos y están constantemente mandando cosas y la gente manda, pues, desde anuncios de trabajo, alojamiento, vendo una bicicleta, hago empanadas uh -huh. o soy peluquera, ¿sabes? Que está guay porque es como una comunidad, ¿no? El otro día en Sydney, de hecho la, la colaboradora de Sydney preguntó a todo el mundo, oye, ¿qué hace qué? ¿no? Oye, yo soy fisioterapeuta en España, pues a lo mejor hago masajes un poco más baratos de lo que te cuesta, ¿no? En un fisio en, en Australia, pues perfecto, ¿no? Ofreces sus servicios y también pues vas encontrando oportunidades y te da... Opción, pues eso, a, a, digamos, mostrar tus servicios o, digamos, a darlos a otras personas. Total. Así que está muy guay. Bueno, entonces, ya que hemos contado un poquito tema servicios, si queréis, eh, podemos hablar un poquito de tema cursos, ¿vale? Porque sabéis que para poder viajar a Australia con visado de estudiante... El, el único requisito que hay es contratar un curso de un mínimo de tres meses. Entonces, el coste sí, sí. del visado son 650 dólares, que son unos 450 euros aproximadamente, y el coste es el mismo independientemente de si estudiamos tres meses, nueve meses o tres años. ¿vale? El coste del visado sí. siempre es el mismo. Sí que es verdad que la duración del visado variará en función de los cursos que nosotros contratamos. Entonces, por ejemplo, si contratamos solamente tres meses de curso, tendremos cuatro meses de visado. Nosotros siempre somos partidarios de combinar algún curso y alargar un poco la estancia, mínimo nueve meses, una cosa así. Sí, porque no, justo, justo le he hablado yo a unos chicos y me han dicho, eh, no, porque claro, tres meses, Carlota, y digo, ya, bueno, tres meses. Eh, eso es el verano, ¿cómo de rápido se te ha pasado ya, el verano? ¿no? O sea, al fin y al cabo, en ¿no? un día... Eh, y otro te das cuenta de que ya tienes que renovar tu visado, se puede renovar visado de estudiante, ¿vale? O sea, tú puedes ir con un visado de duración X y luego una vez que estás allí, renovarla. Pero obviamente es otra vez hacer el proceso y obviamente es otra vez pagar por ese visado que lo que decía Laura, cuesta lo mismo. Si estudias tres, que si estudias seis. Por lo tanto, también por temas fiscales, nosotros eso también mm. avisamos, ¿no? En plan, en el sentido de que si vienes con un curso más largo, se te considera residente temporal o no, tal... Eso también se puede hablar y se puede ver. Obviamente podemos formar montar perdón un, un plan de estudios en función a vuestras necesidades, claro. presupuesto y demás. Eso sí, porque de hay verlo. gente que a lo mejor solo puede viajar tres meses en verano, tiene una ausencia de tres meses, entonces obviamente esto es en función de cada uno. Sí. Pero bueno, ya que si la, la persona que dice, mira, yo me dejo el trabajo, me voy a Australia, quiero vivir una aventura nueva, quiero aprender el idioma, tres meses os pasan que ni os enteráis, porque entre que llegáis, encontráis casa, encontráis trabajo... Sí, es en total? Tres años y me fui para seis meses, o sea, te encuentras casa y tal. Y además allí a mí me da la sensación de que todo el tiempo, o sea... Pasa muy rápido, ¿no? no, como no que eh. Es como un verano, pues eso. Yeah. En plan que empiezas a conocer gente, a conocer sitios, a bueno, pues eso, a trabajar, a una rutina, que no paras al claro. fin y al cabo. También ¿Qué? piensa que a medida que pasan las semanas, te vas sintiendo más cómodo porque tienes tu grupo de amigos, tienes tus, haces tus planes para salir. A lo mejor el primer trabajo en el que estás te pagan poco, pero claro, a la que te espabilas un poco, consigues un trabajo en el que ya te pagan guay. Entonces, uh -huh. es como que a los cuatro meses que ya has conseguido una esa estabilidad y a lo mejor a estás ahorrando y te apetece viajar y tal, pues ya tienes que irte, entonces bueno, el, yo creo que en definitiva está un poco en ver qué es lo que a cada uno le interesa y le conviene en el punto en el que estáis y lo que os apetece y ahí ya pues nosotros os asesoramos os mandamos presupuesto obviamente siempre en función de la escuela, en función del curso que queréis hacer, porque ah. tipo de curso exacto, ciudad, tipo de curso eh, habría o bien cursos de inglés, tanto inglés general como preparatorio de Cambridge o IELTS, para gente que ya tenga un nivel intermedio alto, uh -huh. o bien cursos, preparatorio, perdón, cursos de formación profesional, que son los famosos cursos B. ¿vale? Son cursos que normalmente son un pelín más largo que los de inglés, pero bueno también se pueden hacer combinaciones. Hay gente que prefiere empezar estudiando tres meses de inglés, luego hacer dos meses de vacaciones y luego combinar con una formación profesional. La formación profesional... La mayoría de opciones que tenemos son Business, Management, Marketing, Accounting, Deportes. Es verdad que si nos pedís cosas muy concretas, como por ejemplo, fisioterapeuta, enfermería, cosas relacionadas con la salud, no hay formación profesional, porque en el fondo son no, profesiones son carreras, que sí que son carreras. Pero algo así más, no sencillo, pero más común, que a lo mejor os sirva para complementar vuestros estudios que ya tenéis previos o trabajos claro. previos que tengáis, pues esa es la idea. O sea, todo lo que seas estudios superiores, o estudiar algo extra de lo que yo ya sé, lo ideal es eh, no enfocarte en la misma industria en la que tú estás estudiando ya, o no enfocarte en la misma, sino en el en el mismo puesto, ¿no? Como quien te dice, o sea, es como si yo soy la carrera de marketing y quiero hacer un curso de marketing y comunicación, probablemente pues no voy a tener a lo mejor um, una pues eso, una una gran opción de, al aprender no un curso corto de nueve meses a un año cuando he estudiado cuatro en ¿no? la claro. universidad entonces bueno como decía Laura se, se pueden ver muchas opciones obviamente depende de cada uno el perfil de cada uno se puede encontrar una cosa u otra sí es cierto que los cursos de formación profesional pueden costar entre seis mil dólares al año dependiendo de qué tipo de es curso escuela etcétera y dependiendo de qué ciudad como os decía todos los precios son súper, eh, digamos, variables en mm. ese sentido, porque también las promociones, que haya una promoción de, eh, bueno, pues un curso que cuesta este mes, 50% más barato, porque la, la, la propia escuela quiere promocionar eso, ¿no? Entonces, eh, el tema precios y demás también, bueno, luego vamos a hablar sobre eso, la variedad y, y, y el cambio que ha habido, pero en función a oferta hay un poco de todo, lo, pues, la cuestión es eso, verlo. Muy importante es el, tengo un nivel inglés intermedio, en, en España no es lo mismo que tengo un nivel de inglés intermedio en Australia, ¿no? Porque yo no sé todo, pero yo, igual eh, que muchos españoles, decía, pues mi nivel de inglés es intermedio alto cuando terminé la carrera y yo había estudiado inglés durante la carrera y me había tenido que sacar el B2. Y cuando llegué al primer destino, que no fue Australia, sino eh, otro destino europeo, y de repente me di cuenta de que mi inglés era muy básico, ¿no? Que no me enteraba de mucho, pues dije, oye, pues no es intermedio alto, sino que es más bien intermedio bajo y tendría que estudiar inglés, ¿no? Para aprenderlo mejor, porque. Bueno, básicamente nos puede pasar en, en casi todos los países que, que son hispanohablantes, ¿no? En ese sentido que tenemos muy poco hecho el oído, entonces a mucha gente le pasa que no se entera a lo mejor bien de la pronunciación o pues no pronuncia bien o no tiene una, una soltura en el idioma, ¿no? Entonces eso lo consigues básicamente estudiando. Mm -hmm. Eh, mira, Isabela nos pregunta por Exacto. aquí en cuánto cuesta la visa. La visa cuesta 650 dólares, ¿vale? Y es el mismo coste. Si estudias tres meses o estudias tres años, siempre cuesta lo mismo. Eh, ¿Información sobre Canadá, trabajar en Australia? Sebastián, sí. yo creo que lo mejor es que ahí con temas más concretos de, de, tema de diferentes destinos y Exacto. precios, Exacto. contáctanos Exacto. y así nosotros te, te, te asesoramos, asesoramos personalmente. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la gente que nos contactáis queriendo ir a Canadá... Y ahora ya podemos hablar en el, del siguiente bloque, en Canadá no se permite estudiar y trabajar legalmente mientras estudiamos inglés. Solamente podéis trabajar si hacéis un curso de formación profesional. Exacto. Entonces, de todos los países con los que trabajamos, realmente Australia es el que ahora mismo mejores condiciones tiene para estudiantes internacionales. ¿Por qué? Bueno, como sabéis, Australia es un país que siempre se ha caracterizado porque necesita mucha mano de obra. Eh, siempre el paro, desde que yo lo conozco, ha sido inferior no, al 5%. Bueno, sí. O sea, muy bajo. Y normalmente trabajos de hostelería, limpieza, turismo, restauración, siempre están realizados por, por viajeros y estudiantes internacionales. ¿Qué pasa? Que Australia cerró durante la pandemia, durante 20 meses, no llegaron viajeros y estudiantes nuevos. En los que había, se marcharon. Claro, y mucha gente que estaba allí se marchó a sus países de residencia. Entonces se han visto que ahora han reactivado la economía y, y todo en plan, después del COVID, como si nada hubiese pasado, y les faltan muchísimos, muchísimos... Eh, Empleado, empleados de obra. para cubrir los puestos que tienen vacantes. Entonces, no sé si sabéis, pero con visado de estudiante hasta hace un año se podía trabajar 20 horas a la semana mientras estamos estudiando y 40 horas a la semana, que es a tiempo completo, durante las vacaciones. Pues bien, ahora mismo, durante todo este año y ahora justo la semana pasada lo ampliaron a junio de 2023, todo el mundo que viaje con visado de estudiante va a poder trabajar 40 horas a la semana es decir, a tiempo completo, incluso creo que no hay límite, o sea, es sí. las horas que queráis... lo humano es trabajar 40 claro, horas, a la semana. pero realmente podéis trabajar el tiempo que queráis indefinidamente durante todo el curso, estéis estudiando o no. Con lo cual esto nos da, a, bueno, nos da como un poco una idea general de la necesidad real que hay ahora mismo. Sí, ¿Vale? no y bueno, de todas formas siempre... Eh, recordad ¿no? que al fin y al cabo la visa de estudiante en Australia fue creada y con, con la digamos con la opción de trabajar 20 y, tra y estudiar 20. Es decir, que si ha sido creada de esa forma es porque se ha sido estudiado de que una persona puede trabajar 20 horas y ganar suficiente dinero para pagarse sus gastos. Es decir, uno trabajando media jornada ya puede pagarse claro. sus gastos. Otra cosa es que quieras ahorrar, que quiero ganar dinero, que me, quiera, que me salga rentable el viaje en el sentido de, oye, pues quiero ir a trabajar al máximo y ahorrar y, y recuperar la inversión que he hecho. ¿no? Entonces, Australia ahora mismo pues, es uno de los mejores destinos, por esos motivos siempre um, lo ha sido por el sentido de que puedes trabajar más y tal, y, y bueno, y ahora es que es eso, puedes trabajar todas las horas que quieras y además sí. que hace mucha falta mano de obra, que bueno, en principio también está el otro, el otro requisito, digamos, el otro, la, la otra limitación, por decirlo así, ¿no? que el, que el visado de estudiante tenía y era que cuando tú aterrizabas en Australia, tú puedes aterrizar en Australia hasta tres meses antes de que comience tu curso, y en muchas ocasiones los estudiantes llegaban pues un mes o tres semanas, máximo dos semanas, porque a lo mejor decía, oye, pues no voy a llegar antes porque no puedo trabajar hasta claro. que no pueda empezar a estudiar. Pero eso ya también lo ha quitado. Entonces ahora mismo puedes estudiar y trabajar, o sea, puedes trabajar desde el día que te rizas, desde el día que pisas Australia claro. y puedes empezar a ganar dinero. Entonces está bastante bien. Y, y sí, y bueno, y el tema de, eh, y el tema de mano de obra, que, que eso es lo que iba a decir antes, que yo he estado durante la pandemia allí, eh, he visto la situación en la cual eh, era desesperante y que había muchísimos eh, negocios, hablo de restaurantes, tiendas de ropa o en, en, en general servicios que han estado cortados por eh, no tener personal. O sea, no tengo gente para currar, tengo que, eh, tengo que cerrar cinco días a la semana, o sea, tengo que cerrar cinco días, no, pero dos días a la semana porque solo puedo abrir cinco. Porque el personal que tengo me cubre solamente cinco días de turnos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que en muchos sectores se ha notado mucha falta de mano de obra y no solamente en servicios, también en otros, ¿no? Yo, bueno, hablé con unas chicas de hace poco que, se, que hicieron un live, que seguro que está en Instagram nuestro, de Julia y otra chica que no es de mía pero también vino con, con YouTube, um, que viven en Sydney. Julia, por ejemplo, que es contable, estaba trabajando en una empresa también de esto. O sea, es decir, el hecho de qué trabajos puede hacer, obviamente, podemos decir que los límites se los pone cada uno, ¿no? Ajá. En el sentido de yo quiero trabajar en el sector de la industria del marketing o en, en el diseño gráfico o en el, qué sé yo, en el publicidad, ¿no? O uh, sea, lo que sea, al fin y al cabo se trata de qué nivel de inglés tengo, qué formación tengo y cómo, pues eso, me vendo en una entrevista, ¿no? Porque al fin y al cabo no, sé, no te va a decantar qué tipo de visado tengas, el trabajo que vas a conseguir, sino el nivel de inglés que tengas, cómo te desenvuelvas, etcétera. Total. Y también comentar el tema del salario mínimo, porque eh, ahora mismo el salario mínimo en Australia es de 20 dólares por hora, pero no están pagando en ningún sitio menos de 25-28 dólares por hora. Y si en Australia trabajando sábados y domingos se paga más, entonces fácilmente un sábado puedes ganar 35 dólares por hora y ¿Cuánto? un domingo puedes ganar 35. ¿Cuánto ha sido lo máximo que cobraste tú en Australia por hora? Yo los domingos, no, 48 dólares por hora en festivo. Yo trabajaba en limpieza en un hotel sí. de Byron Bay y cuando trabajaba domingos me pagaban 48 dólares por hora. Imagínate, hacías yo. No, domingos no, perdón, festivo. festivo domingos sí, eran sí. 35. Días festivos eh, eran. Para mí eran 50 y algo. Porque era. a mí me pagaban 20 y pico, 24 y pico, 25 dólares la hora entre semana. Un, un día normal, lunes a, a viernes. Eso, el sábado me pagaba un poco más, el domingo un poco más. Y ya el, el festivo ya, era el doble del, del rate, ¿no? Normal ya. que te hace. Entonces. Es moverte, yo, esto era una tienda de ropa eh Después también empecé a trabajar en un restaurante Japonés, típico esto de trenecitos, no sé qué Y en este sitio me pagaban lo mínimo Que había Bien, en digo, eran igual. 19 Claro, yo cuando llegué también acepté el primer trabajo que me dieron y también eran 18, en ese claro. momento era el mínimo, pero luego a medida que aprendes inglés y te mueves y conoces gente, sí. no te quedas con lo primero que has pillado, sino que intentas mejorar. Exacto. También comentaros que ahora mismo lo que os decimos, ¿no? Se puede trabajar 40 horas a la semana, pero es siendo realista, si tú estás yendo a clase 20 horas y trabajas 40, pues no vas a tener vida, pero bueno, no hace falta trabajar las 40 horas, pero a lo mejor una semana trabajas 20, la otra te piden el favor en tu restaurante que hagas los sábados y domingos a un compañero y a lo mejor esa, hora has esa semana has trabajado 30, la otra trabajas 28, la otra 35, o sea, puedes ir combinando. Total, y luego aquí en Australia pagábamos el alquiler eh, y gastos normalmente semanales, ¿no? entonces tú te haces a la idea de que yo hago la compra esa semana y me gasto 50 dólares en fruta, verdura y algo de carne y pescado tal, eh, pago mi alquiler, que son 200, me invento, no sé, también los, los alquileres obviamente dependen de qué zona, qué ciudad y muchísimos factores, pero, pero si tienes ahí ya, digamos que tu salario a la semana va a ser unos 500, 600 dólares trabajando unas 20, 30 horas, pues sabes que te estás gastando un, un, más o menos la mitad justo en gastos fijos, no y luego ya tienes la otra parte pues para gastos que, que te puedan surgir, ¿no? O ahorrar, o lo que cada uno quiera. Que sí que, en general, el nivel de vida en Australia es caro, obviamente. Pero cuando una persona está trabajando allí y cobramos sueldos de 30 dólares por hora o 28, o sea, el poder adquisitivo trabajando 20 horas a la semana es mucho mayor que en cualquier parte. O sea, te da para vivir y vivir muy bien. Y si además en las vacaciones trabajas las 40 horas o incluso quieres sacrificarte y mientras estás estudiando haces más horas pues la verdad es que, que puedes ahorrar y luego puedes gastártelo viajando o recuperar la inversión parte del curso. Bueno, cada uno un poco como, como mejor le venga. Vale, yo creo que podemos hacer un poco el último apartado que habla de tiempo, vale. de proceso y... Bueno, vale. no, es el último. Eso y los precios. Vale, eh, mira, comenta, mucha gente nos contacta ya que se si quiere ir a Australia. Nosotros estamos recomendando fecha de inicio poner la fecha de inicio mínimo ya diciembre o enero, porque realmente sí. nosotras podemos hacer todo el trámite rápido, sabéis que os mandamos la información de los cursos, elegimos escuela y tal, pero luego hay un proceso del visado, entonces tenemos que reunir una serie de documentación, eh, tenemos que revisar toda la documentación, que pues son, es documentación que a lo mejor puede tardar unos días en revisarse, claro. y luego se aplica el visado. Porque es súper importante que sepáis que cualquier documentación que subamos a una visa, a una solicitud de visado en Australia, eh, errónea o sin revisar y demás, eh, puede afectar a que te denieguen tu visado y no hay vuelta atrás, es decir, tienes que volver a pagar otra visa, ¿no? Entonces, obviamente es por bien vuestro que le dediquemos el tiempo suficiente, es decir, Obviamente los tiempos de, de tramitación de visado también dependen de la dedicación que cada uno tenga, ¿no? Porque si yo a lo mejor estoy trabajando de lunes a viernes de 9 a seis y luego pues me dedico una horita al día a hacer cosas de mi visa, ¿no? Que te voy a decir, oye, eh, Carlota, necesito para preparar esto este listado de documentos y yo eso, tardo tres semanas en mandárselo a mi visa manager, claro. ¿no? pues obviamente todo ese tiempo, ese que yo me estoy tomando, pues se tiene que sumar al proceso, ¿no? Entonces es... Lo mínimo que nosotros estamos diciendo, oye, me, por tu salud mental también, ¿no? Que tengas un margen de unos tres meses como claro. mínimo para poder hacer todo el proceso, ¿no? Porque obviamente en el momento en el que tú tienes tu visa aprobada, te puedes comprar el vuelo. Entonces, si digamos que todo el proceso de tres meses, o sea, de, de todo la visa, perdón, y tal, te lleva cuatro semanas y tú luego te compras el vuelo, eh, pues una semana antes de marcharte, pues también te va a salir el precio más caro, etcétera Y bueno, y por, por eso, no por lo que digo, por, por salir mental, no bueno, ir con la prisa. También eso que cuando aplicamos al visado pueden tardar un día, que están siendo muy rápidos o pueden tardar más. Entonces yo, por ejemplo, lo que estoy recomendando ahora es la gente que a lo mejor empieza a mirarlo ya, la gente que ya tenéis cosas vistas, no, pero la que empieza ahora mismo, que todavía no sabe ciudad y tal. Yo recomiendo poner fecha de inicio, enero, lo hacemos con tiempo y si os aprueban el visado en octubre o en noviembre, podéis, marchar. podéis marcharos cuando queráis, podéis, podéis coger el día que más barato sea volar porque nadie os dice qué día tenéis que llegar y empezar a buscar casa, a buscar trabajo, aprovechar los meses de noviembre, y diciembre en Australia porque son como los meses de julio, agosto en España, son como los meses de verano. Eh, Los meses de vacaciones y, y hay muchísima oferta laboral, este año la gente tiene muchas ganas de salir porque ya hay restricciones de COVID, entonces van a necesitar mucha mano de obra, incluso si queréis luego empezar el curso antes obteniendo el visado, podemos adelantar la fecha, claro pero yo lo re, súper recomiendo. También muy importante, que esto es algo que queríamos mencionar, vamos a cambiar de año, las escuelas ya han pasado de precios COVID, que, la, que las escuelas bajaron muchísimo los precios, porque obviamente las fronteras estaban cerradas, durante todo este año han ido subiendo progresivamente. O sea, es que durante el tiempo que las fronteras están cerradas han regalado precios, o sea, han regalado cursos, de en de el sentido del valor realmente que tiene, porque muchas veces la gente ve un presupuesto y se asusta y se pone mal a la cabeza y dice oye, pues ¿por qué me cuesta 3.000 euros no, esto? Y es como, ok, estás contratando un curso de 20 horas de inglés a la semana en clases con... 10 o el número de alumnos, dependiendo de la academia, obviamente, que estés contratando eh, en una academia, en, en un lugar con un profesor eh, nativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pagas por ese servicio, pues que nos estamos acostumbrados a pagarlo mensualmente o tal en España y cuando lo pagas de adelantado, pues no da más ese dinero. Entonces, antes era bastante eh, barato en realidad. O sea, los precios que habían había claro, 50% Tengo, fácilmente. por ejemplo, estudiantes que a lo mejor contrataron el curso antes de la pandemia y han viajado ahora y a lo mejor el curso, la misma escuela, el mismo curso les ha costado como 2.000 dólares menos que la gente que lo ha contratado post pandemia. ¿Por qué? Por lo que os estaba comentando. Los precios han ido progresivamente eh, volviendo a precios de antes. ¿Qué está pasando? Que ahora ya estamos en el último trimestre del año. Ya las escuelas nos están mandando precios nuevos a partir del 1 de octubre porque ya van a cambiar, y a partir del 1 de enero también el cambio va a ser significativo. Os lo comentamos porque la gente que ya tenéis presupuestos, tened esto en cuenta, porque ya a partir del 1 de octubre a mí me ha Hay muchas escuelas que han subido y también otra cosa importante, muchas escuelas también se están quedando sin plazas, muchas ya nos han dicho que hasta enero, febrero del 2023 no tienen plaza, entonces también cuanto antes lo reservéis podéis elegir porque ha pasado con gente que a lo mejor tenía una escuela súper clara y en el momento en el que se han ido a matricular ya le han dicho que no había plaza. Y, y eso es una, una faena. Y obviamente, claro, y las escuelas, como cualquier otro servicio, llega a su máxima capacidad, ¿no? Es como si quieres ir al hotel del Caribe, que es el más barato, y ahora de repente llegas y ya no hay más plazas para ti. No tienes que reservar tu hotel en enero, o en febrero, o en marzo del año que viene. Entonces, eso es lo que va a pasar probablemente con muchas escuelas, porque es cierto y en realidad que la demanda de irse a vivir, estudiar a Australia desde que abrieron fronteras en Australia, pues ha crecido muchísimo, ¿no? Um, y luego lo que quería decir de tema precios, me ha pasado, por ejemplo, de... Amigos de estudiantes que ya están en Australia o que están a punto de volar, o que me han dicho, que Oye, yo me quiero ir ahora, tal, y me dice ya, mi amigo pagó esto, y es como, bueno, que mi amigo pagó eso hace, a lo mejor, un año, en el final de 2021 y tal, que ahí había precios baratos porque, como digo, las fronteras estaban cerradas y no había previsión y tal, entonces eso también tenerlo presente cuando, cuando mandamos presupuestos y demás que no son para siempre, ¿no? si ya has estado ya mirando presupuestos y si no, pues corre y pregúntanos por presupuestos para que, para que veas las precios ahora. Y podemos responder dudas. Vale, ¿no? eh, ¿Se nos ha quedado algo más importante por comentar? Yo creo que no, yo creo que hemos hablado de, del tema de, de, del proceso y a ver un momento estaba ah, no está. bueno yo creo que está todo vamos a responder preguntas no sí porque ver, yo, la si verdad no. es que he visto preguntas súper interesantes perdón hay preguntas muy interesantes entonces eh, mm, mm, a ver vale eh, una vez empezado un curso de inglés es posible cambiar de nivel o escuela. Vale, importante. Los cursos de inglés, eh, para que lo tengamos en cuenta, la mayoría de escuelas ofrece inglés general, que empieza desde un elementary y va hasta el avanzado. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, el primer día de clase nos hace una prueba de nivel y según nuestro ritmo de aprendizaje podemos ir subiendo. Ojo, si tienes un nivel elementary de tipo mmm, no sé decir nada, solamente sé decir oh, hi, my name is carlota es bueno también que nos aviséis porque... Lo que queremos es que no vayáis a una escuela donde no haya vuestro nivel o donde obviamente no, no os enteréis de nada porque al fin y al cabo pues eso es por vuestro bien. Tanto en la escuela quieren que el estudiante tenga un nivel acorde o superior, un poco superior, pero no queremos que si tienes un nivel elementary te tengas que meter a una escuela donde solamente hay lower intermediate porque lo vas a pasar mal tú y obviamente no te van a poder eh, dar ese, ese servicio de todas formas, casi todas las escuelas tienen todos los niveles, pero por si acaso también es bueno que si es un nivel muy muy básico, pues no lo digáis. Igual que también si una persona tiene un C1, a mí me ha pasado que a alguien me dice, no, tengo un C1 y quiere estudiar seis meses de inglés, pues yo le digo, oye, las escuelas el, el nivel más alto que ofrecen es el proficiency, si tú tienes un C1 Estás y haces tres meses de, de proficiency eso, no lo necesitas, pero también es no sé, una cosa muchas veces hay gente que dice que tiene un C1 y hace la prueba de nivel de la escuela y le dicen que tiene un B2. Exacto, no vale un C1 de hace cinco años, o sea, hay que ser realistas en en el sentido de que el nivel de inglés, igual que todo, no es algo que sea para toda la vida. O sea, el inglés lo tienes que practicar y si no has vivido en el extranjero, probablemente está muy bien tener un nivel escrito y un nivel de un examen, de una prueba de examen, no Eso significa que sea garantizado. Es decir, que yo pudiera hacer un examen de inglés y sacar un C1, pero en realidad no lo tengo, porque a lo mejor pues, fallo en mil sí. otras cosas. Entonces, ser realistas y sobre todo, pues eh, obviamente, que sepáis que todas las escuelas tienen profesores de estudio, tienen tutores que van siguiendo el avance, el aprendizaje, el, el, el progreso ¿vale? de cada estudiante. Cada X semanas os hacen examen, si habéis mejorado suben de nivel, si seguís en ese nivel pues os quedáis ahí. Así que obviamente, eh, claro que es posible cambiar de nivel. Y de escuela Si sí tenéis eh, algún tipo de, de, de campus diferente. ¿vale? Es decir, yo me voy a estudiar una escuela llamada X, y esa escuela está también en Sydney, en Melbourne, en Byron Bay, qué sé yo, y yo digo, oye, pues yo después de estudiar tres meses de inglés en Byron Bay, me quiero ir a vivir a Melbourne, pues perfecto, se habla con la escuela, si la escuela te permite, te hace el cambio de, de campus y por lo tanto te puedes ir a, a, otra, a otra escuela, pero no puedes cambiar de, oye, yo me he matriculado en la escuela X y me quiero cambiar a la escuela B, porque sí, no, eso no te va a dar opción. Porque tienes que presentar motivos de por qué me quiero cambiar de escuela. Es por eso que nosotros recomendamos y avisamos de calidad de escuelas y servicios que van a dar y más que nada os decimos claramente qué es lo que hay y que vosotros podáis decidir y tomar la decisión. ¿no? Al fin y al cabo nunca vamos a tomar la decisión por vosotros ni a qué ciudad ir ni qué escuela elegir, pero sí os vamos a intentar dar esa orientación y esos consejos. ¿vale? Vale. Eh, Lucía, Lucía García dice: ¿Cuánto puedes las clases de inglés? Lucía, yo sé que tú y yo estamos en contacto, así que si quieres luego mándame un WhatsApp y te envío los presupuestos y tal, ¿vale? Pero digamos que una media, para que os hagáis una idea, un curso de inglés de tres meses, diríamos que cuesta unos 2.000 euros aproximadamente ahora mismo, depende sí. de la escuela. Sí, básicamente por semana unos 160, 200 máximo dólares, euros, perdona, de, de semana, o sea, esas 20 horas de clase. Eh, Jesús, ¿es posible ir de, de trabajar? No, depende de muchos factores. Los visados que vas a poder pedir es turista, estudiante, visado de trabajo, dependiendo de si tienes los requisitos. Si no tienes requisitos, no puedes ir. Sí o sí, chicos, tendríamos que pedir un visado. O sea, eso es clave porque Australia no es va Y Europea. pensar que si queréis un visado de trabajo, lo primero que tenéis que tener es un nivel de inglés alto sí o sí. 100%. No, no va a depender el visado que tengas, sino el nivel de inglés que tengas para el trabajo que puedas conseguir. Clave. Sí. Vas a acabar limpiando platos con cualquier visado si no tienes ningún tipo de nivel de inglés. Exacto, vale, Laura dice, ¿se puede pedir una visa de seis meses si hacemos un curso de inglés de tres? No, si hacemos un curso de inglés de tres meses, Inmigración nos da un mes extra, tendríamos cuatro meses de visado más el tiempo que queramos llegar antes del curso. Podemos hacer combinaciones de cursos, cuando combinamos dos o más cursos, entre curso y curso algunas escuelas nos permiten hacer cuatro meses de vacaciones, seis o ocho meses. Por ejemplo, nuestra combinación estrella, que es la que hice yo en su día y la que hace la mayor parte de gente, son tres meses de inglés general, dos meses de vacaciones tres meses más de inglés general o bien una preparación de examen oficial Cambridge o IELTS más un mes extra que te regala la inmigración y ahora con el tiempo que vas a poder llegar antes te pueden quedar fácil 10 11 meses de visado entonces que ojo que con eso de tengo que decidir ya cuál es el curso exacto que voy a elegir de inglés de general English o de IELTS o de preparación tampoco es necesario porque igual que podéis cambiar de turno vale también en, en las academias hay algunas que tienen horario mañana horario tarde que os van a dar flexibilidad para decir oye yo me quiero cambiar a la tarde porque eh, en el horario de mañana es donde he encontrado trabajo que me gusta más o me pagan más o lo que sea, se puede cambiar. Entonces, al igual que se puede cambiar de horario y que te puedes cambiar de, de campus, ¿vale? De diferentes ciudades, también te puedes cambiar el tipo de curso, como decía, igual que el nivel, ¿no? Eh, un profesor, un jefe, que te, va... o sea, es un jefe o uh -huh. un, un tutor, ¿vale? Que te vas a hacer un seguimiento, te va a decir, oye Laura, vas súper bien, has avanzado de tu nivel en ocho semanas, te aconsejamos que te presentes al curso de Advanced, porque así te sacas el título de Advanced, porque te cuadra con las fechas y demás, o preséntate al curso de IELTS para tener un título, qué sé yo. Obviamente, ahí también te van a dar una, un consejo, ¿vale? te van a asesorar y ya tú también decides, ¿no? Mira, esta pregunta de Andrés me parece interesante. ¿Cómo se ve el panorama para aplicar la visa de estudiantes y la económica? Es fácil, todo depende de países. ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo España, Chile, incluso Colombia, no es necesario obligatoriamente presentar la asociación económica, pero todo depende del perfil del estudiante. Si somos un perfil joven, con estudios superiores, eh, que está trabajando actualmente y que hace el pago completo del curso, esto es muy buen perfil. Vale. Sí, por lo que sea, eh... y como perfil, perdón la boca que te interrumpa, es, es como dar las, eh, las, los requisitos, o sea, presentar todos los requisitos que el gobierno australiano solicita para que tú seas un estudiante genuino, eso es lo que es, es ser un estudiante genuino, entonces ser un estudiante genuino es eso, ese tipo de, de característica, entonces la solvencia económica, sobre todo dependiendo del, del país de origen y del perfil, lo pedimos cuando ese perfil genuino a lo mejor puede tener eh, riesgo a que no se considere tan genuino. Pero como decía Laura, si cumples esos requisitos anteriores que ya he comentado, pues no tienes problema y puedes solicitarlo con un, un visado um, sin solvencia. Ok, de todas formas esto ya os decimos, como tendréis una persona que es la visa manager, o incluso directamente cuando habléis con el listener, que somos nosotras, en el primer contacto ya os preguntamos toda esa información. Entonces ahí ya os podemos decir si hay que presentar solvencia económica o no. Eh, luego Raquel nos dice, es mejor coger vuelo de ida o de ida y vuelta, esto es súper relativo. Ahora los vuelos están caros, entonces yo me cogería ida, porque puede ser que a la vuelta queráis viajar viajar por Asia, eh, volver por otra parte, pues es lo típico que ahorra, ahorréis y luego queráis viajar 100%. ¿vale? Mira, Pablo nos dice, saludos desde Chile... Eh, si quiero estar en Australia en agosto, septiembre de 2023, ¿desde cuándo de, voy a iniciar mis trámites? A ver, ahora mismo tienes tiempo porque falta un año, pero si lo tienes claro, haz ya la reserva del curso 100%. Benefíciate de la plaza actual y de los procesos actuales, porque solo que reserves tu curso en enero, ya a lo mejor te cuesta un 20% más. Entonces, es mucha diferencia de dinero. Yo, si lo tuvieses claro, no me lo pensaría y reservaría 100% ya. Exacto, Pablo. lo con tu listener si tienes o, o escríbenos para que te demos todas las opciones que hay de pago y tal que así tú puedas de garantizar ese precio y, y empezar el proceso. Y yo también digo, al fin y al cabo, dar esa primera señal, la de ese primer paso es el primero que nos manda a, a cumplir el sueño, a dar el salto, porque muchas veces como que lo tenemos en la cabeza de, ah, me quiero ir en el 2000X, ¿no? Y pasa tiempo y pasan meses y a lo mejor tal, y lo pospongo. Entonces, obviamente, por proponértelo así también puede ser bien, ¿no? Para, para tus objetivos. Mira Aldo nos dice, habéis hablado de ir a Australia a cursos de inglés OCP, estudiar un máster en Australia también es factible, realmente la universidad en Australia es carísima, intocable para los estudiantes internacionales, un máster dura un mínimo de año y medio dos años y el coste medio son 30.000 dólares anuales, entonces la verdad es que nosotros no tocamos prácticamente universidades y máster porque es muy complicado para el estudiante internacional y muy caro. Claro. De todas formas, si tienes preguntas y quieres mirar presupuestos, también nos puedes escribir porque tenemos acuerdos con algunas y te podemos asesorar. Mira, nos dicen, ¿creen que alargará lo de poder trabajar 40 horas? Mira, lo dijeron en enero que lo ponían hasta abril. En abril dijeron que hasta lo habían hasta nuevo aviso y ahora esta semana han avisado que lo ponen hasta junio del 2023, con lo cual pues la cosa va para largo. Vale, Si quiero estar un año en Australia, ¿he de pagar un año entero de curso? Nos dice Irene, ¿cuánto valdría esa de pagar de golpe? Esto es una pregunta muy interesante. Realmente depende de lo que queráis estudiar, depende del perfil, podemos hacer un plan de pagos. Lógicamente, si estudiamos tres meses, seis meses, la recomendación es pagarlo por adelantado, porque cuando el agente de inmigración vea vuestro caso verá que habéis pagado el curso por es adelantado que y que tenéis solvencia económica. Pero claro, cuando una persona estudia ya muchos meses o hace un curso muy caro, pues lógicamente se hace un plan de pagos y no pasa nada porque el curso es más largo. ¿Vale? No, Entonces, eso, es. es algo súper eh, puntual que hay que, que, hay que digamos, estudiarlo caso por caso, case by case. Por lo tanto, pues es que una vez que, se, que tengáis presupuesto y tengáis idea de cuánto os es cuesta estudiar lo que queréis estudiar, se habla con el lees de cómo se puede hacer. Vale, Laura nos dice, hola, ¿se puede pedir un visado de nueve meses con un curso de 25 semanas? Claro, 25 semanas serían 13 semanas de inglés, ocho semanas de vacaciones, 12 semanas de inglés y un mes de extra. Entonces ahí son nueve eh, meses. meses de curso más el tiempo que queráis llegar por adelantado. O sea, son seis meses de eh, curso, bueno, seis meses y una semana al fin y al cabo, más tres meses de vacaciones. O sea que sí que se puede pedir Laura, Laura Daniela. Vale, Elena González nos dice a qué se refiere con vacaciones, el estudiar tienes meses de vacaciones. La verdad es que nosotros a veces decimos las cosas como que todo el mundo las sabe, las damos por hecho, y estas preguntas son súper importantes. Muchos años ya con esto. A ver, las vacaciones realmente son periodos que nosotros estamos en Australia y no vamos a clase, no son vacaciones, porque a lo mejor estamos trabajando, pero son vacaciones de la escuela. Entonces, claro, ¿qué te permiten? Pues mira, te permiten trabajar más horas si quieres y poder ahorrar un poquito más, te permiten organizar tus viajes con tus compañeros de clase por Australia y conocer, porque ya que te has ido a la otra parte del mundo, no vas a estar solamente eh, pues estudiando y trabajando, lógicamente, tienes que viajar y conocer eh, o relajarte y no hacer nada, en el fondo cada uno un poco pues se lo puede montar como quiera. Entonces es interesante. Mira, Pedro Luis nos dice que no le han contactado todavía. Te voy a poner nuestros emails, Pedro Luis, y así nos escribes directamente al email, ¿vale? Y Carlota y yo te pasamos presupuesto. Con mi compañera, un año. Bueno, nuestros emails, por si lo queréis, son laura youtubeproject.com y carlota arroba Vale, lo siento, chicos. Ahí está. No está bien. Ah, te falta un Ok, eh, ¿cuál es la otra pregunta que viene ahora? Vale, a ver. En agosto de 2023 en Australia, perfecto. Sebastián, escríbenos y te mandamos info. Eh, Pablo, bueno, Carlota o Laura arroba YouTube Project, vale, es sencillo así que nos escribís y si no tenemos ya vuestro perfil creado en nuestro sistema y demás, pues os, os asesoraremos nosotras, si ya habéis contactado con alguien pues obviamente será ese alguien quien, te, quien os siga asesorando, vale Mira, con Gianni estoy en contacto, dice en hostelería qué es lo que más le dan importancia a tu nivel de inglés o tu formación y estudios a ver, en hostelería realmente imagínate que en un sitio van a contratar a un chef pues lógicamente el nivel de inglés influye y la experiencia laboral previa que tenga también influye. Si te reciben dos currículums, uno no ha trabajado nunca de chef y el otro sí, pues probablemente cojan al que tenga algo de experiencia. Pero. Aunque el nivel de inglés no sea tan bueno, porque claro. van a querer. Yo lo que o sea yo he visto casos de todas las clases. He tenido un amigo que, o sea, tuvo un amigo en su día en Melbourne concretamente que él no tenía ni idea de cocinero y empezó limpiando platos en la cocina y luego acabó siendo chef en este restaurante al cabo de nueve meses y le pagaban lo, la hora, no sé si 35 en la época, que era mucho dinero. Entonces, al principio es meter la cabeza y poco a poco pues ir encontrando un sitio. Vale, Irene, en abril mi curso. ¿Cuántas horas querías para trabajar? La dificultad, del curso, un curso B no te va a quitar mucho tiempo, ¿vale? Los cursos B vas a clase cerca de un día de semana, dependiendo de qué academia, obviamente, y dependiendo de qué curso, pero probablemente te va a quitar eh, lo suficiente como para, para poder combinar con tu trabajo, o sea, no hay problema. ¿Y cuántas horas en abril seguirás trabajando las, las que quieras? Um, vale. Isabela nos ha preguntado sobre los cursos de DemiPer. Isabela, yo tengo pendiente enviarte la información porque lo hemos publicado hace poquito, pero bueno, para el que esté interesado hay escuelas que te ofrecen la posibilidad de darte una familia con la que poder trabajar, eh, pues cuidar a los niños, hacer tareas de limpieza en casa y ellos a cambio te dan alojamiento y comida. ¿vale? Es como ser au pair, pero Exacto. a la mitad, por decirlo así, porque no, no tienes esa obligación de estar todo el día, tienes tu margen de ir a clase, entonces... Es básicamente un acuerdo que tiene una escuela con una familia, en la cual la escuela es la que te contacta con esa familia, la que te busca y asigna a esa familia y se hace responsable, obviamente. Y la familia sabe que tú estás yendo a esa escuela, por lo tanto que tú tienes tu obligación de ir a clase. Claro. ¿eh? Por lo tanto puedes combinar perfectamente estudio con la familia. ¿Te suelen pagar algunas familias un extra? vale Sí, creo que la International House eran Cien dólares de pocket money, o sea, de la semana. Lo bueno de ahí es que no pagáis nada de alojamiento ni comida. Ni comida o sea. Y los fines de semana normalmente los tienes gratis, por, o sea, libres, libres. Por lo tanto, hay gente que dice, oye, pues los fines de semana me busco un trabajo extra y tengo también otro dinero, otro ingreso, ¿no? Entonces... Y eso lo podéis contratar, si no me equivoco, son eh, para browns. un mes o dos meses. Ah, browns. son su mínimo tres, creo. Tres meses. Y wow. la escuela cobra un fee que se llama como una comisión, que creo que son unos 700 dólares por daros el servicio. ¿Vale? Os lo comento porque también sabéis que está la web de Opera que por, por vuestra cuenta lo podéis mirar, pero yendo a través de la escuela os aseguráis de que la escuela, o sea, de que la familia pues, tiene buenas referencias y ha trabajado previamente con la escuela. ¿Vale? Luego quería responder una pregunta que nos habían hecho. Esta es interesante, pero sí. por ejemplo, la que una, una persona, nos, esta, Lurelén, el el nos dice, hola, ¿se pueden combinar los estudios? Es decir, ¿empezar con cursos de inglés y cambiarte un curso sí, claro. de seis meses? Sí, sí que se puede, pero por ejemplo, normalmente los estudiantes ya lo llevan contratado de inicio, entonces a lo mejor dices, vale, pues yo hago tres meses de inglés porque quiero mejorar un poquito mi nivel, pero luego quiero hacer un curso de formación profesional. Entonces es algo que ya normalmente eh, tenemos, antes de lo literalizado, tenemos hablado, Visto el perfil del estudiante, visto que os interesa más y decidido entre todos. Vale. Eh, luego nos ha preguntado alguien, perdona, es que hay muchas preguntas y he bajado por ver cuánta quedaban. Um, ¿Dónde estábamos? Judith, no, Sebastián, Laia, eh, justo preguntaba sobre son grados superiores o incluye también posgrados y másteres, hay de todo, o sea, nosotros tenemos acuerdos con más de 250 instituciones educativas, significa academias de inglés, escuelas superiores de formación profesional privadas públicas y universidades, entonces dentro de todo ese tipo de escuelas o academias o instituciones educativas, Vamos a encontrar toda la formación que queráis, ¿vale? De todos tipos. Mira, este interés. Eh, Rebeca nos pregunta que si el nivel de inglés es bajo, si hay cosas que no sean cara al público. Claro, o sea, el en el fondo, por ejemplo, puedes estar de limpieza, puedes estar en cocina. Por ejemplo, yo tenía una amiga en Sydney que trabajaba en, en una compañera, que creo que era cuantas, en donde preparaban sí, sí, sí. como... no. No, donde preparaban las comidas que te sirven en el avión, ah, okay. pues ellos ahí no interactuaban con nadie y también le pagaban un dinero a la hora. O sea, trabajos para hacer hay un montón. Obviamente, si tu nivel de inglés es mejor, vas a tener más opciones, pero si tu nivel de inglés es bajito, también hay opciones. Sí vale Mira, el tema de visados de trabajo y residencias permanentes son cosas, trámites muy largos, muy complicados, muy caros y nosotros no los dominamos. Y además, o sea, las recomendación es irte primero a conocer claro. el país antes de intentar eh, vivir para siempre allí si no habéis estado. Exacto, o sea, mirad primero si os interesa y si veis allí y, y estáis contentos, entonces os metéis en este trámite del visado de trabajo, pero si no, tampoco tiene mucho sentido. ¿Cuánto dinero te gastan en todos los trámites? Aparte del curso... Luego hablamos, o sea, nosotros os vamos a dar un presupuesto súper desglosado, Paula, o sea que, Paula, Andreo, si, si recibes información por parte nuestra, ya sabes, si ya has contactado, te lo dirá tu listener, si no, nosotras dos, vamos a poder daros un presupuesto de desglosado a, a absolutamente todo, en ello va a incluir todo lo que os cuesta el curso, el seguro médico, el visado, y luego obviamente tenéis que contar con un coste de un vuelo, que obviamente depende de dónde voláis, si vuelves de Latinoamérica, si vuelves de España, eh, si de repente queréis, por ejemplo, um, yo que sé, hacer un vuelo directo, más, bueno, directo no, porque no hay, pero más directo, uh, y hacer una escala única, o pues os da igual, y me, me quiero hacer cinco escalas y me pago mucho más barato, ¿no? Entonces ese gasto también sí que lo vais a tener que tener presente, el tema del gasto del vuelo, y el tema de los ahorros. ¿Ahorros? ¿Cuántos ahorros? Eso depende de cada persona. Hay gente muy joven que se va con menos ahorros, gente un poco más eh, adulta que prefiere con más ahorros, al fin y al cabo eso depende de cada uno, nosotros recomendamos sobre todo tener más o menos cubierto el primer o el segundo, el primer o y segundo mes, ¿no? Eh, para poder, digamos, tener suficiente dinero en eh, alojamiento, comida, etcétera, durante ese tiempo. Por si sí, no encuentras trabajo. Lo que se suele tardar en encontrar trabajo, pues es dependiendo de cada uno, como os decíamos, ¿no? Si yo me pongo las pilas a buscar trabajo, me da igual que sea de camarera, de limpiadora, de limpiando platos, o de niñera, o de repartidora de Uber Eats, pues obviamente voy a poder probablemente encontrar trabajo mucho antes que a lo mejor si Laura ella solamente va buscando trabajo de eh, recepcionista hotel, ¿no? Por ejemplo, entonces obviamente este tipo de, de factores influyen a cuánto tiempo voy a tener que tirar de ahorros y lo ideal es eso, pues llevar a ese, ese tipo de gastos, eh, o sea, de, de colchón. Vale chicos, yo creo que ya vamos a finalizar porque nos estamos pasando ya del tiempo, pero esta pregunta de Esther es interesante. Eh, para buscar trabajo, ¿qué tipo de currículum hay que entregar? ¿Se hace online o en mano? Comentaros que como parte del colaborador de los servicios, que es lo que os hemos dicho anteriormente, eh, también nos ayudamos con el tema del currículum. Entonces el colaborador os dirá el currículum modelo inglés y la mejor forma es... Eh, patearos bares, restaurantes, hoteles, sitios donde creáis que pueden buscar gente, entregar el currículum en mano, eh, enseñaros como el speech o lo que tenéis que decir para presentaros y para causar buena impresión y tal, y ya está. Y seguro que Exacto. antes o después de algún sitio os van a llamar 100%. El tipo de, approach, o sea, el tipo de acercamiento a, a esa oferta de trabajo va a depender de la oferta de trabajo, no es lo mismo querer aplicar a un puesto de... Eh, front desk en, uno, en un hotel o querer aplicar un puesto de camarero en, un, en un, una tienda de que va, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí va a variar si, si, si somos realistas. Y bueno, que llevamos, ¿cuánto? ¿40 minutos? Es 50. 50. <risa> um, Se ha pasado rápido. Sí, a mí Oye, que a todos los que nos hayamos podido responder, vamos a revisar las dudas. Eh, obviamente os va a llegar un mail a todos los que os habéis inscrito en este webinar y os vamos a poder eh, contactar, así que como os habéis dejado los contactos y tal, pues vais a tener un mail nuestro, revisar vuestras carpetas de inbox y spam, <ríe> por si acaso, eh, y nada, y vamos hablando, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por vuestro interés, y nada, ojalá nos veamos en Australia pronto, en alguna hora, o en algún evento. sería sí, la hora <ríe> Bueno Chao. chicos, gracias a todos. Chao.